Dale, dale, queda uno, queda uno. ¡No! Se fueron por el portal, se fueron por el portal. Que bañar duro. Matar loco, matar matar matalo, matalo. Matalo, loco. Matar matar, loco, matar matar Es portal, eh. No sé qué. Bien ahí. Se cayó. ¿Se cayó? ¿No hay? Sí, se cayó. ¿Volví? Tal vez. ¡Uhhh! Están todos está apuntando para acá, boludo. Volví, volví, volví. Tranquilo, chicos. Los carreo, los carreo. No, nadie ve nada. Che, tengo 20 balas, boludo. mandate, ¡Date, ¡No, estoy grande, boludo. dale, dale! ¡Dale, Lucas! Ahí está el otro. Está el otro. Escuchalo, escuchalo, escuchalo. No, es pipa, boludo. ¡No! No, la peinaste. ¿Cómo no le pegué, boludo? Ahora sí. Ahora sí. No, estás con la super Pero minigun, suciardo. <risa> no, recuperó! pegué a mi ahí! Eh, bueno, había uno no, atrás, no, no No. ¡Qué <risa> <pasó? risa> <pasó? risa> Lo tenés ahí, eh. Me estaba no? campeando. Corre, corre, corre, corre. Métele ahí. León, dale, ahí. ahí. Que sucio, ese. Voy amigo. Vamos, oh, bien. No uh, lo cabecía repió la. ¿vale? <risas> ah, están ahí, dale. Puta, puta, acabo, Toma, Comela, puto. Ahí están en el frente mío. Si, sí, están ahí, están ahí, están ahí. Me esperan, no me salga, boludo, por el No, no, no, es que me mataron a mi, wey Eh, boludo, salí, salí, salí salí. Metele, metele, metele metele. No, F No, soy malísimo, esta bien, esta es suyo No te acerques a la puerta Pach No, ah, se flashó, atrás tuyo, atrás tuyo la... Bueno Ya voy a jugar a ese personaje, malo Espera que cumplo, me voy a ir boludo ¡Uh! Menos mal que medio manco ¡Que ataca! No, ¡No! ¿Qué asco! ¡Que asco! Oh, qué as... ¿lo, mató los ¡Lo mató el Pipa! ¡No! Lo viste, lo viste Rodri, vamos ¡Puto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡No! ¡Abuso! ¡La concha es madre! What? ¿qué asco Bruno! ¡No te dejas los... caminar boludo! Está oh. a la izquierda, está a la izquierda A la izquierda está boludo lo dejas putada, capa perdida, huev perdida. Hola, cague No sirve de nada estar ahí. A la no izquierda, boludo. Oh, amigo uh, Pero, a, la a la izquierda estaba, boludo, te dije. <risa> Ay, lo dejaste a de vida, señor. <risa> <tose> muy bien, muy, bien, muy bien, ¿no? wow, qué magia que se tiró el se a cabo, lo La magia que se tiró el rol